Harrison Salazar fue apresado por miembros de la Policía Nacional cuando supuestamente robó una lavadora. Al ser cuestionado, Miera mientras era conducido al Comando Noreste, expresó. O me dio pile a golpe, oye. ¿Entonces él te la puso? Pues? Sí, él mismo me la puso, porque él quiso. Bebe con él? ¿Cómo de no me mismo, Erickson, el hombre mío. ¿Han tenido problemas también? No, claro que sí, claro sí, que sí, sí. sí, bastante, cada rato. ¿Cómo se llama él? Yo he eh trabajado en la fiscalía, he tenido bastantes problemas, con ese hombre. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino